Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca hablar del cuarto episodio de Peacemaker serie del universo extendido de DC que se estrena semanalmente en HBO Max la semana pasada se estrenaron los tres primeros episodios, así de golpe todo para entrar directamente en la serie, me gustó mucho, lo comenté cuando hablé de esos tres episodios me gusta acá en esto de... Episodio doble o en este caso episodio triple para meternos directamente en la serie. Además creo que Peacemaker lo necesitaba en un punto porque como pasa por ejemplo en las series de Marvel en Disney Plus que ya hay un universo bastante construido y cualquiera de las series que se estrene pueden estrenar un solo episodio y bueno, es como que ya sabemos que esto pertenece al MCU con DC. Por ahí eso cuesta un poco más, eh, no hay tantas conexiones, no hay un universo tan establecido. Entonces, tres episodios de golpe para meternos en la serie fue un acierto bastante grande. Conmigo funcionó. En general, por lo que vi de eh, muchas personas que empezaron la serie, también funcionó. Muy buenas críticas, muy buenas opiniones. Así que, en general, es una serie que está gustando. Es una serie que me está sorprendiendo, la verdad, porque tiene sus giritos. Tiene un trabajo con Peacemaker, justamente con Christopher, que me está gustando mucho. Me, me, me está gustando. Bueno, esto lo he mencionado con The Suicide Squad, lo he mencionado con Peacemaker, justamente cuando empecé a hablar de la serie. James Gunn trabaja muy bien con los personajes, muy bien. Es algo que destaca mucho, al menos. Entre guardianes y el escuadrón suicida se nota que puede agarrar personajes no tan conocidos O que no son de los más populares y darles un gran lugar y trabajarlos muy bien Eso es algo que destaco muchísimo, siempre, ¿eh? en lo que sea, película, serie Es algo que valoro mucho, que, que le den un buen desarrollo a los personajes Incluso hasta personajes secundarios que, que, que sepan manejarlos es algo que valoro y James Gunn lo hace perfecto lo hace perfecto eh, y es algo que en esta serie me, me está gustando mucho en especial pasa muchas cosas pero el final de este episodio el final de este episodio es espectacular es espectacular no lo voy a comentar ahora porque serían spoilers así que me voy a meter directamente con spoilers porque eh, no, no, no, no hay mucho para hablar sin spoilers, sinceramente. Así que la advertencia está hecha. Si no vieron el episodio, vayan a verlo. Está en HBO Max. Eh, si no empezaron la serie, es un muy buen momento. Tienen cuatro episodios. Así que en eh, mitad de temporada. <risa> Básicamente porque son ocho. Así que ya están en mitad de temporada. Son cuatro episodios que... Ya con los primeros tres, se enganchan o no se enganchan. Es así. Y con este cuarto, yo creo que es un buen combo, si no empezaron la serie, para entrar de lleno a Peacemaker. Así que háganlo. Y, eh, si no les interesan los spoilers, pueden seguir tranquilamente escuchando. La advertencia está hecha y siguen bajo su propia decisión. ¿Cómo sigue este cuarto episodio? Seguimos después de lo que pasó en el tercero. Todo el equipo se está yendo... ...del lugar en el que tuvieron esta misión, en la que tenían que matar a estas mariposas que estaban infiltradas. Como que el equipo quedó un poco desarmado, habían quedado el vigilante y Peacemaker en esta especie de cueva... ...con este político que era una mariposa al que terminan derrotando, pero descubren que adentro de la cabeza de, de este político estaba una de las mariposas... Ellos quedan por ese lado, por el otro lado tenemos a Murn, Adebayo y Harcourt que estaban yendo a rescatar a Peacemaker y quedaron ahí adentro de, de esta casa, de esta mansión. John Economos que había atropellado a Judomaster, Master y después, por las dudas, le dio un par de palazos en el piso y quedó ahí y nada más. El episodio arranca con ellos yéndose en la camioneta, bastante golpeados. Y la imagen de Judo Master, claramente adormecido por todos los golpes que recibió y siendo secuestrado, porque si lo dejaban libre iba a delatar todo lo que pasó, entonces se lo llevan para que no diga nada. Me gustó mucho, este es un detalle visual que posiblemente a lo que es la serie no le aporte nada. Bueno, sí puede ser que le aporte, si sí me pongo un poco más exquisito le aporta este toque de cierta unidad que tiene todo el equipo y de cómo está trabajando y resalto esto de la cierta unidad porque tampoco es que están muy consolidados pero digamos que están todos bajo la misma misión y no es un detalle menor que cierto miembro de este equipo entre después en escena no eh, me hago un poco el misterioso y no tiene mucho sentido porque ya estamos con spoilers, pero estoy hablando de Moore, que entra después en este plano secuencia, justamente a eso hacía referencia, me gustó mucho el plano secuencia muy lindo, y es un detalle visual que me gusta, me gustan este tipo de cosas pero, como les decía, tiene esta cierta búsqueda de mostrarnos a todos los integrantes de este equipo juntos en cierto punto dentro de lo que es este cuartel digamos, este lugar abandonado que usan como cuartel y Morn entrando después como un poco alejado de este grupo ya al final vamos a entender un poquito mejor eso o vamos a darnos una idea de por qué está un poco más separado en la escena y en general por qué es así no, es algo que me gustó mucho de este episodio. Me gustaron muchas cosas, pero ese final es increíble. En una charla que tienen posteriormente Moon y Peacemaker, por lo que había pasado en el episodio anterior, porque recordemos que Peacemaker tenía que matar a este político y a toda su familia al enterarse que eran mariposas. En su familia había chicos, había una nenita, había un nenito. Él duda le tiembla el pulso a Christopher, es como que en su frase de matar a quien sea por conseguir la paz, lo hace, pero acá es como que duda bastante, pone como excusa esto de que no estaba la paloma, su símbolo, que, que en su traje lo tiene en el pecho, no estaba grabado en el arma, o sea, si no tienen el arma el símbolo de la paz, él no puede hacer la paz, justamente, que es matar a cualquiera con tal de conseguirla. Pone esa excusa, claramente no, está bastante agarrado de los pelos, es como, bueno, y tuvo ese momento de, de duda en el que tenía que matar a esta familia y no lo hizo. De hecho, toma su lugar el vigilante porque él es bastante más loquito y, y no le importan estas cosas, incluso... Lo mencionó, disfruta de matar a la gente. Y Peacemaker tuvo esa duda. Y Moon le dice, necesitamos a un hijo de puta en este momento. No, no recuerdo si dice hijo de puta, pero algo parecido. Como, necesitamos a esta persona en este momento. Eh, Necesitas ser el asesino despiadado que mata a cualquiera. Porque lo necesitamos. Y acá es donde también se empieza a ver... ...este trabajo con Peacemaker que ya se estaba viendo en los episodios anteriores... ...y acá se profundiza bastante más. Tiene bastante que ver esto de, de no haber podido matar a estas personas que tenía que matar. Poniendo excusas... A ver, lo de que quiera una razón por la que tenga que matar a niños... Bueno, te, te, lo, puedo, te lo puedo entender... Pero lo del simbolito de la paz es muy raro, muy agarrado de los pelos, más adelante entendemos por qué. En esta conversación que tienen hay una mención a Mother Led. no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, es un personaje de los cómics, es miembro de la legión de superhéroes en los cómics. Me gusta que se hagan referencias a distintos personajes. En el episodio anterior tuvimos algunas referencias. Está bueno. Porque profundiza bastante más en el universo de DC. Porque no es algo que se haya hecho en, en, en las películas. Como que las películas tenían su historia... Y sí se hacían referencias al mismo universo, pero no a eh, cositas de los cómics. Eh, se nota también que James Gunn va más por ese lado. Porque también en Guardianes es como que no hacía menciones, pero aparecían personajes ahí de fondo o, o, o detalles que tiraban para el lado de los cómics, más allá del propio universo cinematográfico que se estaba construyendo. Acá también hay referencias a personajes como el que acabo de mencionar, Mother Idle Lad, en episodios anteriores Dolman, no recuerdo si otro más, pero personajes que por ahí ni siquiera aparecen, a esto voy, ni siquiera aparecen en, en este universo, pero que se están mencionando, y eso me, me parece bastante copado, como para darle, digamos, más crecimiento a un universo que no tiene sus cimientos... Muy afirmados, sinceramente, y me gusta que, que se haga esto Detalles, pero detalles que suman También empezamos a ver un poquito los hilos de estos secretos Porque esto que mencionaba de que el equipo no está tan unido Y que están todos en la misma misión, pero todos en la suya Como que por el lado de Economos y de Hardcore. En específico de hardcore. es como que todavía hay una bronca Hacia Amanda Waller, en un momento Hardcore menciona a Amanda Waller con esto de... Una conversación que tienen con Adebayo por no dudar al tener que matar a ciertas personas. Como que hay que tomar decisiones difíciles en momentos complicados, pero hay que tomarlas. Y es así este trabajo. Y por esto de que Adebayo no le podía disparar a una persona en el episodio anterior. Y Hardcore le dice... Yo también, la primera vez que maté, dudé y, y me sentí mal y todas esas cosas. Pero está bien que pase, porque si no después te convertís como en Amanda Waller que no le importan las vidas de las personas. Esto obviamente a The Bio un poco le choca porque es su madre. Hay como cierta bronca por el lado de hardcore con Amanda Waller. Y en general, están todos muy, muy en la suya y no terminan de complementarse. Y acá también, con esto que acabo de mencionar, se nota... Eh, la construcción y el desarrollo de personajes secundarios Porque tanto Adebayo como Hardcore eh, Tienen sus historias E incluso Hardcore se muestra un poco más Ya otra escena en este bar En el que se va a despejar un poco después del día de trabajo Y quiere estar sola y no quiere que la molesten Y está ahí eh, Esas cosas me gustan Me gustan bastante Volviendo Mern y Adaballo tienen sus secretitos, es como que saben más de lo que sabe el resto. No es de extrañar, ¿no? Porque Adaballo es un poco la enviada dentro de este grupo por Amanda Waller. De hecho, mencionado por la propia Amanda Waller. Confío en vos, sos mis ojos en todo esto. Y Mern vendría a ser el jefe de este equipo. Se siente que sabe un poco más que el resto. Pero los tiene ahí controlados, al final un poco se nos da a entender por qué tiene esta posición. Me encanta porque estoy con spoilers y no lo menciono todavía. Y si están acá es como que bueno, ya sabemos se va, pero qué sé yo. Eh, me gusta dejarlo al final, no mencionarlo todavía. Entonces ellos dos es como que están un poco ahí guardando cosas. Economos y Hardcore es como, bueno, están ahí porque están ahí. Eh, tradicional Amanda Waller en la misión de Corto Maltés y bueno... Es lo que terminaron pagando por, por eso. Hablando de eso. Ahora me acordé porque creo que en el episodio anterior cuando hablé de los primeros tres episodios de la serie no lo mencioné. ¿Qué pasó con la otra integrante? Porque vemos que la que le da el palazo a Amanda Waller. Ni me acuerdo el nombre del personaje. No lo voy a googlear porque no vale la pena. O, bueno, se acuerdan si vieron la película. La que le da el palazo. Vemos en la serie que la arrestan. Como que se la llevan. ¿Pero por qué no la metieron en, en, en el equipo como castigo, no? Posiblemente, no sé, pienso que... A ver, siendo Amanda Waller o siendo toda esta organización, Argus supongo que es la que está detrás de todo. Eh, no sé si la habrán matado, no creo. Por lo pronto sé que la esposaron, eso fue lo último que vimos. Supongo yo por haber dado el palazo, como por haber dado el golpe. Eh, de hecho, Hardcore y Economos. No querían traicionarla eh, Estaban ahí como ah, ¿Qué hacemos? Y la que da el palazo es como Bueno, dale no, no los matemos, vamos a ayudarlos Pero bueno, quedó ahí Pobre, no no, no, no no firmó Para aparecer en la serie bueno Luego de todo este momento En este cuartel Secreto, que de secreto no tiene nada Yo un poco me pregunto a la gente Cuando ve entrar y salir A tantas personas, en específico Vigilante y Peacemaker. Vigilante. Sé que se dice vigilante, pero... Vigilante. El vigilante. ¿No, no, no sospechan un poco? La gente de, del lugar... Hay un, un edificio un poco abandonado, como en construcción. Y bueno, te lo puedo llegar a entender como... Está bien, por ahí están remodelando, qué sé yo. Pero que entre en Peacemaker y vigilante con, con esos trajes es como... ¿eh? Nadie sospecha, pero bueno, no, son ese tipo de detalles que no tienen mucho sentido replantearse, la verdad. Pero es algo que pensé, por eso quería exponerlo. Peacemaker justamente con Vigilante van a descansar, porque básicamente la idea era descansar después de la misión que tuvieron. Y en ese viaje Peacemaker le dice a Vigilante, vamos a mi casa, que voy a buscar otro casco. Porque recordemos que en esa guarida cuántica... ...que tenía el padre de Christopher... ...dicho por el propio Christopher... ...era como un lugar medio cuántico... ...que no sé qué, no sé cuánto... ...muy interesante... ...tenía todas las cositas... ...que el padre le... ...brindaba a su hijo... ...para que utilice... ...entre todas esas cosas... ...obviamente lo más destacado... ...son los cascos, los distintos cascos... ...hay uno que me llamó la atención... ...que tiene como... Eh, una cresta al mejor estilo Yondu en la secuela de Guardianes de la Galaxia que es de los cómics, o sea, por las pocas imágenes que vi de los cómics, es como el más característico que, que tenía Peacemaker, ese y el otro que vendría a ser como eh, el, el, el que tiene como de lado a lado de la cabeza, esa parte más redondeada, que creo que usó en la película, no lo recuerdo, son esas cosas bien clásicas de los cómics, eh, me gusta que, que, que lo metan acá. Y agarra todos los cascos, o sea, está ese pero agarra todos, eh, como que primero agarra uno y se pone a mirar y bueno, ya fue, Agarro todos. Detalle no menor es que antes, cuando Peacemaker llega a la casa, piensa que su padre está, toca la puerta, no tiene nadie, bueno, termina entrando. Me encanta porque se va escapando del vecino, el viejito, que... Lo termina viendo, lo llama, pero Peacemaker no le da importancia, se mete, ahí agarra todos los cascos, ve el traje de White Dragon, el traje de los cómics, acá se confirma completamente que es White Dragon, porque eh, sabíamos eso en uno de los episodios cuando llega a la cárcel, que lo llaman así, pero el personaje de White Dragon no tenía el mismo nombre que tiene el padre en la serie, Acá claramente están adaptando a White Dragon, no al padre de Peacemaker. Y queda completamente confirmado con ese traje. Entra vigilante cuando se tenía que haber quedado en el auto y termina entrando. Tienen toda una conversación sobre el sobre este refrán de, de tal palo tal astilla por el padre justamente con esto de que es racista xenófobo, todas estas cosas horribles y es como que vos sos igual entonces porque de tal palo tal astilla y Peacemaker le dice no pero este refrán no tiene sentido porque la astilla no sirve para nada, no, no puedo golpear con una astilla no tiene el mismo tamaño que el palo, entonces es un refrán que no es una conversación boluda completamente, pero también marca el tono, no solamente de la serie, sino del personaje, de cómo es Peacemaker. Peacemaker es así, es ridículo, en un punto. Creo que lo mencioné en el episodio anterior, es una persona que generaría rechazo, claramente, y que lo genera en un punto. Yo siento que en la película lo generó, y acá estamos teniendo un poco de compasión con, con este personaje, pero en cualquier otra circunstancia Generaría rechazo Es como ese personaje con la que las personas No tendrían mucha empatía Y se ve trasladado en estos diálogos O en las cosas que termina haciendo De hecho, más adelante Cuando va a hablar sobre algo con Hardcore Le elogia las tetas No recuerdo cómo le dice Pero le elogia Sus tetas Y después clara aclara como, eh, Pero fue En forma de elogio ¿eh? No... Y es, o sea, es como, es todo ridículo, o sea, el personaje es así, pero está bien, está bien representado en diálogos y en acciones y, y es algo que me gusta. Y esta relación entre Vigilante y Peacemaker está buena también porque se ponen a hablar en el auto, se ponen a hablar sobre esto de, de la relación entre Christopher y su padre, es como una relación que está buena, como que... Son amigos, pero tampoco tan amigos, es como que comparten ciertas cosas, pero hasta ahí me gusta, me gusta. Vigilante es un personaje que me gusta, pero hasta ahí, no es de mis favoritos. Siento que por momentos está siendo el alivio cómico de la serie, que siento que ese lugar es para Economos, que Economos no está está teniendo mucho desarrollo, tampoco sé si es necesario que lo tenga, no no sé si se pida a gritos un arco argumental de John Economos, la verdad que no, está ahí porque es el hacker, de hecho más adelante es como que, bueno, cómo hacemos esto, cómo lo arreglamos hacker, listo, <risa> hagamos esto, pero nada más, y cada tanto tira un chistecito o alguna frase que cumple con ese propósito entonces bueno cuando salen de la casa del padre de peacemaker el vecino lo enfrenta y se pone a hablar con él habla sobre esto de ah vos me dijiste que eras un superhéroe entonces sos un superhéroe dónde están tus supervillanos no sé qué y en eso da como referencia a batman que ya lo había referenciado anteriormente pero menciona al joker menciona al acertijo y menciona el sombrerero loco. Son villanos de Batman en los cómics. Posiblemente el más conocido, el guasón también, el acertijo. Pero esto, o sea, acá ya me pongo un poquito más detallista. ¿Son canon en, en este universo? O sea, existe como tal un guasón. Me gustaría que no sea el de Jared Leto, que supuestamente es canon. Es que ya no sé lo que es canon y lo que no es canon, pero bueno, me encantaría que no. La cuestión es que deberían existir, porque ¿cuál es la razón de que este viejito los conozca? Porque hasta ahora las referencias que tuvimos vinieron por el lado de Peacemaker. Y creo que la de Dolman vino de Vigilante, no me acuerdo, pero que los conozcan ellos es una cosa. Porque puede ser un loco que se hace llamar así. entonces lo adaptamos así de los cómics a este universo. Pero ya que el viejito que está ahí simplemente para tener diálogos con Peacemaker. Porque es el vecino de la casa del padre de, de Peacemaker. Conozca a estos villanos. Bueno, para mí da a entender de que existen en este universo. Así que posiblemente los veamos más adelante. Hay que ver qué pasan porque ya les digo, este universo está como construyéndose a cada rato, no se termina de firmar y hay que ver lo que hacen, pero están ahí las menciones. Y ahí se entera Peacemaker que su padre está en la cárcel, porque no lo sabía. Y cuando entró es como, bueno, mi viejo no está, se habrá ido a comprar, qué sé yo. Pero se entera que está en la cárcel, entonces se pone como loco y va a visitarlo, se entera de lo que pasó, habla con el resto del equipo y se entera de que fueron ellos quienes lo incriminaron, entonces va a hablar con el padre. Todo este momento es como que empieza esta parte de... ¿Qué relación tenés con tu padre? ¿Hasta qué punto, por ser tu padre, lo tenés que querer? Porque lo habla con Vigilante, lo habla con Adebayo, Leota, que... Lo va a convencer. Mandada por Moon, porque si pasaba algo ahí en la cárcel, es como que se les iba a complicar todo. Entonces le dice a Leota, anda, vos que tenés bastante más confianza con... Peacemaker habla con él para que no hable con su padre y no nos meta en más problemas. Me gusta porque acá Leota le dice: ¿Y por qué no va a hardcore? Ella también tiene confianza con Peacemaker. Y Marla dice: No, Peacemaker quiere coger con hardcore, no, no es confianza. Y está todo este tema sobre hasta qué punto vas a querer a tu padre siendo lo que es y con lo que te hizo a vos, básicamente. Y ahí Peacemaker empieza a dudar, de hecho intenta averiguar y ahí es donde más adelante va a hablar con Hardcore de ¿Qué tiene mi expediente? ¿Qué saben ustedes de lo que mi padre hizo conmigo? O esas cosas y entra todo este conflicto interno en, en, en Christopher que ya lo tenía, recordemos esto que mencionaba de no poder matar a estos niños, eh, temblarle el pulso para disparar un arma que según él era porque no tenía una paloma y claramente hay mucho detrás. Y no es eso, de simplemente porque no tiene una paloma ahí grabada. Y está bueno, todo este arco de la historia personal de Peacemaker está muy buena. A todo esto, Peacemaker igualmente va a hablar con el padre, habla. No sacan mucho de ahí, la verdad. No sacan mucho. Y Adebayo termina convenciendo de alguna manera, indirectamente, a Vigilante para que se cargue al padre. O sea, lo mate. Básicamente le da la idea de, bueno, la verdad que Christopher sin su padre estaría mejor. Y Vigilante ahí todo lo quito. Bueno, y se hace arrestar con una boludez, como agarrar un tacho de basura tirarlo contra una ventana y, bueno, acá estoy, por favor, tengan cuidado con el con el pie porque recordemos que le cortaron un poco un, un dedo del pie, el menique, y estuvo ahí como, no, el, es el dedo más importante, no puedo caminar y no sé qué, hasta cierto punto me, me lo bancaba ese chiste, pero bueno, después se empezó a volver un poco más pesado, a esto voy con que no me está convenciendo mucho el personaje de Vigilante por esta parte, ¿no? Porque después cuando entra a la cárcel y tiene toda esta charla con el padre Peacemaker Y con todos sus compañeros dentro de la cárcel. Después pelea. Yo pensé que le iban a cagar a palos. Pensé que le iban a cagar a palos. Me la veía venir que entre todos le iban a pegar. Y se defiende de una manera espectacular. Los deja todos ahí tirados. Eh, me encantó. O sea, esa parte de vigilante Así como la parte más Psicópata de matar Sin que le tiemble el pulso Me gusta Esa parte del personaje, pero no me gusta la parte de Que lo están haciendo un poco el bufón De alguna manera Como, vamos a hacer estos chistes pelotudos Que hay que encajárselos a alguien Porque alguien tiene que tener este rol Pero vas a ser vos Es como que no, no me termina de convencer No, no estoy diciendo que le saquemos todos los chistes a vigilante No, porque a algunos le funcionan bien De hecho cuando lo empiezan a torturar Que ahí es como que también tiene una parte un poco graciosa Mientras está sufriendo Ese tipo de cosas funcionan Pero ya cuando está muy cargado todo Cuando habla con Adebayo y no tiene el traje Y se intenta ocultar porque cuando habla Adebayo se da cuenta de que es vigilante Y él dice, no, no, ¿vigilante quién es vigilante? Ahí es ese tipo de cosas... Ese momento me, me, me fastidió un poco, como que no. Pero la otra parte de Vigilante es interesante. Espero que, repito, no le saquen el humor, porque si no es como que también pierde un poco la esencia de lo que estaba haciendo Vigilante. Pero que no carguen mucho ese aspecto, como que ya estábamos. Un, un par de chistes bueno listo, pero el otro costado de Vigilante me gusta más. Hablando de Vigilante, cuando estaban... Yendo de la casa del padre de Christopher a la cárcel. Vemos este conejito. Acá hay un conejo. Que tiene un cartel. Que dice. Obstacles are opportunities. Obstáculos son oportunidades. Que es un detalle que me encantó. Porque era el dibujo que tenía Flack, Rick Flack. en The Suiza de Squad. Era exactamente el mismo dibujo. Con el cartelito y la frase. Acá en forma de muñeco Y no es un detalle menor Que se haga esta referencia directa a Rick Flack Porque es un flashback constante en la cabeza de Peacemaker En el momento en el que él lo mata Y no es un detalle menor que esa referencia aparezca en este episodio A todo esto, en este cuartel en el que estaba el equipo Judo Master se escapa Porque se termina despertando Se da cuenta de que estaba atado por todos lados Se escapa lo golpea a John Economos y se va a la mierda. Al mismo tiempo, Peacemaker sale de la cárcel, un poco bastante decepcionado porque la charla con su padre no llevó a ningún lado. Entonces, Adebayo le dice, bueno, vamos. Y Christopher pregunta, pero, vigilante." No, quédate tranquilo, no pasa nada. Pero Mern me dijo que, que, que lo tengo que tener ahí cortito para que no se vaya y no diga nada. No, quédate tranquilo, no pasa nada. Mientras tanto, Vigilante se había metido en la cárcel. Y cuando Adebayo y Christopher se están yendo, reciben la llamada de Economos y la noticia de que Judomaster se había escapado. Entonces llegan a este lugar, Judomaster le dio un golpe bastante importante a Economos. Yo pensé que iba a terminar hospitalizado. La verdad, no pasó a mayores. Le dieron el, el aparatito este que tienen los asmáticos. Evidentemente, tiene ese problema. John, y en la patada que le dio Judomaster Master, quedó ahí bastante mal. Pero bueno, cuando le vi la barba con sangre, que estaba bastante mal, fue como. Mmm, lo van a... No sé si que lo iban a matar, pero que iba a terminar bastante mal. Cuestión. Judo Master se había escapado cuando Peacemaker se entera por dónde se fue y lo va a buscar. Tienen una pelea, buena pelea. O sea, estas apariciones de Judo Master me están gustando. No me está gustando que lo hagan como así, muy caricaturesco de... Ah, bueno, es el asiático que grita y pelea. O sea que pelee, bueno, es Judo Master. Si sos Judo Master y no peleas bueno. Pero es todo de... Que vaya gritando y, y, y todo eso, como que también es, es como la parte chistosa de Vigilante que no me gusta acá. Esta parte de Judo Master no me, no me estaba gustando tanto. Pero bueno, estaban peleando ahí, todo muy, muy lindo. Un disparo al pecho, o un poquito más abajo del pecho. Y cae en el piso, la que disparó fue a The Bio, Y Peacemaker se queda como, no, ¿qué hiciste? ¿Por qué le disparaste si era importante que hable y no sé qué? No, él quería terminar la pelea. Era, como, era mi revancha, ya, ya lo, lo tenía ahí y le podía ganar y, y lo terminaste antes. Bueno, igualmente, Judomaster estaba por mencionar algo sobre las mariposas. Que parecía que iba a tener importancia y justo viene el disparo. Y de hecho, eh, Peacemaker y Adavaggio hablan sobre eso. Y hay que ver, hay que ver porque quedó ahí bastante mal Judomaster... No digo que no vaya a sobrevivir Porque ya matarlo a mitad de temporada Hay que esperar Pero hay un detalle ahí con las mariposas Algo que no se nos está contando Que ni siquiera los integrantes de este equipo Saben demasiado sobre las mariposas Entonces es interesante esto Y después de todo eso Vemos que Peacemaker Tiene una mariposa encerrada Que es la... Del episodio anterior, la que salió de la cabeza de este político Y cuando le preguntaron a Peacemaker sobre lo que hizo con la mariposa Él dijo que le disparó, y listo Y claramente se la llevó Acá me da un poquito de, de pena la, la mariposa, es como que No parece mala, no parece querer conquistar al mundo Pero bueno, eh, no hay que juzgar al libro por la portada Así que hay que ver, pero está ahí encerrada. Mern les da una buena cagada a pedos a todos los del equipo por todas las cagadas que se están mandando. Esto de que se haya escapado Judo Master, todas las cagadas que se venía mandando. Por ejemplo, la de Economos de incriminar al padre, de Peacemaker. A esto se suma de que Adebayo convenció indirectamente, como les mencionaba antes, a Vigilante para que se meta en la cárcel y mate al padre de Beastmaker entonces Mern les dice pónganse las pilas y arreglen esto ahí es donde viene la del hacker para facilitar las cosas en la trama listo, hace que Vigilante no esté en la cárcel así no nos complica las cosas un poquito tarde porque pasó todo esto de que se peleó con los compañeros de, del padre de, de Christopher entonces bueno pero logran sacarlo al vigilante de la cárcel. Y ahí parece que. El padre de Peacemaker. Tiene cierta conexión. Con algunas personas. Porque quiere hablar con alguien. Sobre esto que estaba pasando. Porque Peacemaker. Le comentó todo este plan. A, a su padre. Confiando plenamente en su padre. Y el padre como que. No me importa. Te voy a mandar al frente. Y llegando al final. Nos enteramos. De que. Peacemaker Tenía un hermano Algo que se había mencionado un poco En este episodio Pero que se vuelve a mencionar Y acá es donde él fue A preguntarle a Hardcore Sobre lo que había en su expediente Sobre lo que se sabía de él Y ella menciona Además del hermano Que cuando murió su hermano Él estaba ahí Y Peacemaker se queda Bastante helado con eso, va a su casa, va a fumar, le da un poco de eso que estaba fumando a la mariposa, se pone a bailar con House of Pain de fondo, muy buena canción, creo que voy a terminar con esa canción este episodio y menciono esto de que es una muy buena canción porque para el momento que estamos viendo es genial. pasan un montón de cosas. Primero, Peacemaker bailando. Necesito más, necesito mucho más de Peacemaker bailando. Más allá del, del baile, que bueno, es un detalle un poco menor, pero a mí me gusta. Empiezan esos recuerdos. Si no me equivoco, en ese momento piensa también en lo que pasó con Rick Flagg. Y ahí, vemos un momento bastante crudo de él, Matando a una persona Incentivado por su padre de, de, de chiquito O sea Esto de que el padre lo entrenó para ser un asesino desde chiquito Que se sabía por la película Se menciona también en esta serie Acá lo vemos Es crudo No se muestra nada Digamos Bastante impresionante Pero es pesada la escena Y también vemos la relación que tenía con su hermano que era bastante buena, pero inmediatamente vemos un flashback del hermano cayendo y como convulsionando y no vemos quién le pegó porque se ve que alguien le pega o alguien lo empuja, por lo que se nos dio a entender, Christopher estaba ahí y esa sí que es una escena bastante fuerte, ver al, al, al hermano de Christopher ahí tirado, convulsionando, todo golpeado. Fuerte, o sea, me gustó que, que lo hagan así, que muestren bien crudo ese pasado de Christopher Y obviamente él tirado en el piso borracho porque también estaba tomando fumado Porque estaba fumando ahí en la compañía de, de la mariposa que se le acerca en ese frasquito de Eagle Que aparece ahí como intentando acompañarlo y quebrado completamente llorando, eh, mostrándonos esto, y era de lo que hablé a lo largo de este episodio, la buena construcción de personaje que tenemos con Peacemaker, una muy buena construcción que pasó de ser una especie de villano en la película que personalmente no quería porque después de lo que hizo con Rick Flag y lo que estaba haciendo en la película y la misión que tenía, no, no, no, no, le, no lo quería. O sea. No por ser un mal personaje. Al contrario. Era un buen personaje. Pero claramente no, no terminaba empatizando con él. Y acá lo dan vuelta completamente. O sea es un personaje al que queremos abrazar. Es un personaje que más allá de ser ridículo. Incluso de generar rechazo en algunos momentos con algunas cosas. Vemos que detrás de toda esa... Dureza, de toda esa dureza que incluso intenta mostrar Esto que vimos en episodios anteriores de No, no estoy llorando, es un ejercicio para la cara eh, Y tengo que ser rudo Y sí, musculoso y todas esas cosas El chabón es completamente frágil Y no solamente por Demostrar sentimientos Y Posiblemente porque por cómo fue entrenado y por cómo fue criado no tiene que mostrar sentimientos ni llorar ni esas cosas sino por todas estas cuestiones, todos estos problemas que están dentro de su cabeza después de haber matado a Rick Flagg que es un recuerdo que recurrentemente vuelve a él de no poder matar a estos niños de no poder matar Fácilmente de, de tener un montón de conflictos internos Y eso me está gustando muchísimo Realmente me está gustando Y vamos a ver para dónde va la serie Por eso esta descripción de que me está sorprendiendo esta serie Porque no esperaba posiblemente algo como esto Yo esperaba algo más, no sé Salvaje en un punto que lo tenemos Sí, pero más... Eh, de acción, más de ese estilo, posiblemente como ese momento de El Escuadrón Suicida en el que él junto a Bloodsport Empiezan a matar a un montón de personas, algo así esperaba Y no, nos están dando una serie que además de tener un poco de eso Tiene principalmente un muy buen trabajo con el personaje de Peacemaker Y una trama que también está yendo en paralelo y que está siendo bastante principal, que es el tema del proyecto Mariposa que tampoco lo esperaba porque es algo que o es de origen alienígena o es un experimento que salió mal del gobierno o de alguna otra organización como puede ser Argus, tranquilamente, lo típico pero no lo esperaba, no esperaba ver a las mariposas y todo esto entonces es como que me está sorprendiendo, me está gustando y vamos a ver para dónde van los próximos episodios porque tienen mi interés. Y, y me está gustando todo esto. Y para terminar. Porque acá no terminó el episodio. Porque yo en un momento pensaba. Bueno, acá termina el episodio. Ya está. Muy buen final. Listo. A dormir. No, no, no, no, no. Acá no terminó. Porque acá se viene este giro. No diría sorprendente. Porque un poco... A ver, no sospechaba Esto voy a ser sincero Sospechaba de Marn Pero no esperaba que sea una mariposa No lo esperaba, sinceramente Sospechaba de que, bueno Oculta algo Tiene un secreto Hay algo ahí detrás que no nos están contando Pero yo no esperaba que sea una mariposa Esperaba otra cosa No sé, que mmm, estuviera hablando con alguien más Sobre este proyecto que tenían que de tener, o no sé, algo más vinculado a otra organización con la que estuviera ahí, como un doble agente, no sé, algo así, pero que él fuera una mariposa no me lo esperaba para nada y me gustó mucho, porque en el medio de todo esto Adebayo estaba investigando y llama a Mern, y Mern le dice, bueno listo, ahora voy para allá, y empieza a comer de este tazón con esa lengua como lo vimos con la familia del político. Y termina el episodio. Y te deja ahí pensando en... Oh, ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Por, e ¿Por eso man era tan cerrado? ¿Por eso no expresaba muchos sentimientos? ¿Por eso no le estaba contando mucho a Peacemaker? ¿Y por eso no le estaba contando mucho al resto? Se explicaron muchas cosas. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque había una mariposa infiltrada ahí. Y bueno, qué onda con esto. Vamos a ver, vamos a ver. Me, me, está, me está gustando. Me está gustando esta serie. Quiero ver más. La verdad que está interesante. Si van a ser más series así dentro del universo extendido de DC. Yo contento. La verdad que contento. De hecho hace poco había salido un rumor de que estaba un poco esa idea de agarrar otros personajes del de Escuadrón de Suicida y... Hacer Otras series, spin-off Bueno, hay que ver Hay otras historias interesantes Para contar con otros personajes De esa película, además Esto de las referencias y todo eso ¿Habrá cameos? ¿Habrá cameos de, no sé Bloodsport, Ratcatcher King Shark ¿Habrá? Porque se fueron e hicieron la suya Pero, ¿qué onda? van a aparecer, bueno hay que ver, hay que ver por lo pronto tienen toda mi atención, me está gustando esa serie, me está sorprendiendo y la verdad que espero mucho más de Peacemaker, algo para mencionar antes de terminar, que no lo mencioné en el episodio anterior del podcast, en el que hablé de los tres primeros episodios de esta serie entre tantas cosas que tenía que meter en un solo episodio de este podcast para hablar del comienzo de la serie no mencioné lo genial, lo genial que es la intro de esta serie Pero lo genial que es, es, es la serie O sea, con esta mezcla de ridiculez y de humor O sea, creo que se representa muy bien lo que vamos a ver en la serie Y me encanta, es maravillosa la intro de esta serie No tengo mucho para decir solamente lo quería mencionar porque no lo había mencionado maravillosa maravillosa de hecho no no no pongo el botoncito de skip intro yo la dejo la miro es como es adictiva no puedo apretar el botoncito de saltear intro no saca ese botón yo quiero ver esta intro mil veces no me interesa me encanta es genial y también otros detalles las escenitas post créditos que no suman nada, pero me gustan. Es como en esta, por ejemplo, no me acuerdo de los episodios anteriores, la verdad. Pero, por ejemplo, en esta era una continuación de esta conversación sobre el palo y la astilla que tuvieron Vigilante y Peacemaker. Y es como la misma, pero hay como un poquito más. No suman nada, porque no suman nada. Hasta ahora no sumaron absolutamente nada, pero están muy bien la verdad que está muy bien, hasta te diría que adelantás un poquito y la querés ver, como que un poco te interesa, a ver, a ver qué hacen ahora, la verdad que me gusta, y al final, porque no suelo quedarme hasta el final, final, final, pero ya que me quedo para esa escena post créditos, termino viendo el logo de DC, que después cambia el de Warner, que le dan este efecto con las palomas y la sangre y el fondo, todo con los colores de Peacemaker, que me gusta mucho, tampoco suma demasiado a la serie, pero... Son detalles que me gustan, esto para mencionarlo. Y bueno, hasta acá he llegado con el cuarto episodio de Peacemaker. Semana a semana, nuevo episodio de esta serie. Y voy a estar hablando acá de cada episodio en este podcast. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde pueden encontrar todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba Ahí estoy subiendo un poco más de noticias y estoy haciendo un poco más la de influencer sobre cine y series. Así que si me quieren seguir, además de las reseñas que ya subí y todo eso, bueno, ahí pueden encontrar muchas más cositas. Letterboxd y Medium, arroba guido Y sumo Google Podcast donde pueden encontrarme obviamente como después de otra función lo sumo porque por las estadísticas que me estuvieron llegando noté que además de spotify el otro lugar en donde escuchan bastante el podcast es en google podcast una plataforma justamente de podcast que pertenece a google creo que la ventaja es que es gratis porque spotify no es gratis o sea hay que pagar para que no vengan las publicidades y todo eso. Vos podés escuchar. Pero si no querés comerte las publicidades. Tenés que pagar. Entonces. Google Podcast es gratis. Hasta donde tengo el conocimiento. Y por las estadísticas que estuve chequeando. Un porcentaje importante. De las personas que escuchan. El podcast. Estuvieran escuchando ahí. Así que bueno. Pueden ir a escuchar en Google Podcast. Si quieren. Está la aplicación. Lo pueden hacer por la web. Así que también pueden encontrarme ahí, y en muchas plataformas podcasteras, nunca lo menciono, pero está en varias plataformas este podcast, así que pueden hacerlo, si no lo quieren hacer en Spotify, que es probablemente la más conocida. Espero que les haya gustado este episodio, y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.